¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a esta edición de La Voz del Pueblo MX. El día de hoy eh, estamos eh, pues muy contentos de traer este tema con ustedes, ya que se vienen los ingresos muy cercanamente en estas fechas a escuelas eh, tanto elementales como la primaria, secundaria, preparatorias, algunas se empatan con estos calendarios, así también como las universidades. Eh, Néstor, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Voz del Pueblo, a La Voz de la Educación Así es, esta semana vamos a hablar nada más y nada menos que número uno Pues de las escuelas que existen Y algunos debatillos que andan por ahí en redes sociales, sobre todo en, en TikTok Ya sabemos, TikTok es una esta red social donde de repente todos son empresarios Todos son ricos, todos son millonarios, mil rey es Gucci y mucha payasada ahí y pues obviamente desde luego toda esa gente no va a ir a pagar 50 centavos hasta el doctorado en la UNAM. Quién sabe cuánto vayan a pagar, así que quédense con nosotros en este video, en este programa, en este podcast, aquí en La Voz del Pueblo, porque somos el único programa en Internet que obviamente somos egresados de licenciatura y estamos trabajando duro para traerles la comunicación y todas las noticias que podamos ir encontrando y debatirlas aquí y que ustedes se lleven esa información, quien quita en una de esas llegan ahí a su trabajo y el jefe les dice ya, ser jefe tú, lo viste en la voz del pueblo, ya ser jefe tú, y por eso estamos aquí esta semana, el día de hoy no dejamos saludos, pero vamos a enviar un saludo muy caluroso hasta la ciudad de México y... A toda la banda que nos escucha en la Ciudad de México, porque no nos dejaron nombres esta semana, pero todos los que nos escuchan ahí en las estadísticas estamos viendo que una de las principales ciudades que escucha es la Ciudad de México, después Querétaro, Cancún, por razones obviamente de que estamos aquí, Francesco en Querétaro y su servidor aquí en la zona de Puerto Morelos, que obviamente Puerto Morelos, Cancún, Playa del Carmen, a todos un saludo, un saludo en verdad que muchas gracias, a todos los que se hayan suscrito y a todos los que constantemente están reproduciendo estos programas y pues empezamos el programa de esta semana que se viene fuerte, se viene pues sí bastante, bastante sustancioso y muy, muy debatible de lo que va a ocurrir. Es correcto mi Néstor, eh, bueno y ahí en, nosotros con la preocupación, bueno la preocupación sin sí, la inquietud Sí, de algunos padres, o incluso ya no están tan metidos los padres ya a nivel superior, pero sí, por ejemplo, ahorita en el tema bachillerato y en el tema del control de calidad de las escuelas, siendo estas privadas o públicas, eh, realmente se tiene esta problemática, ¿no?, de cuál es la calidad que ofrece un sistema público de educación, así como un sistema privado del, de la misma, Obviamente los planes tienen que adaptarse a lo que la SEP indica, eh, más sin embargo, es, es como una guía y las universidades a través de estas juntas que se tienen con empresarios específicamente de la región en la que se tiene la universidad, es como construyen algunas carreras nuevas o emergentes que pues el campo laboral va a ocupar. ¿no? ¿Para qué estudiamos? Pues básicamente... Eh, dirán por ahí para no ser burros y, y ser alguien en la vida, pero pues, eh, técnicamente es para eh, nutrir el sistema económico mexicano con profesionistas que sepan hacer una actividad específica, ya sea para el sector público, sector privado, eh, eh, tales como, pues no sé, eh, tenemos muy pocas carreras de petróleo, por ejemplo, no eh, hay algunas solamente contadas, creo que la, la, el IPN sí tiene ahí cosas relacionadas con el petróleo, algunas universidades cercanas a la costa, el, el día de hoy amigos eh, también vamos a tocar por ahí el tema, Néstor ya nos estará dando mayor detalle sobre lo que hace la SEP al desaparecer los años escolares en las escuelas sea, su, su hijo ya no va a ir en primero, segundo, tercero, cuarto, así, sino va a cambiar a, a un sistema totalmente distinto. Y bueno, vamos empezando por ahí con las anécdotas, Néstor. Nosotros egresados de escuelas públicas, creo que yo nada más al principio de mi educación básica, cuando a mi mamá le iba un poco mejor, eh, estoy, estoy hablando del kinder, yo estaba en un kinder privado al principio, a muchos amigos de Nesa lo recordarán, el fray Bartolomé de las Casas está por ahí en la cuarta, en, en, entre la cuarta y madrugada sobre Sor Juana. Era un kinder por ahí este, muy fifí según Nesa y, y al parecer en ese, en ese entonces a lo normal iba bien. ¿Qué pasó después? La economía mexicana decayó, obviamente los sueldos se devaluaron, la moneda se devaluó, todo se fue al traste y tuvimos que acudir a esta, eh, a esta educación pública dentro de las escuelas de la colonia, ¿no? Creo que es la historia de miles de nosotros, eh, era muy raro encontrar esas escuelas, incluso privadas, dentro de una ciudad como Nezahualcóyotl también. Eh, lo que más se veía en privados era kinder, primarias, y, y ya para preparatorias, creo que sí si te tenías que mover al Estado de México, al Distrito Federal, perdón, a otros lugares donde tú te, eh, tendrías que estar estudiando tanto tu preparatoria, eh, y no se hable de la universidad también, eh, había muy pocas opciones en un principio de universidades privadas que realmente eh, fueron muy caras en un inicio para la economía de las familias mexicanas en esos, en esos tiempos. Creo que hoy día ya hay unas de, de baja monta, bueno, no de baja monta, sino de de precios más accesibles al público, de precios regulares, y obviamente están los exquisitos, que ya todos sabemos, y vamos a tocar más adelante estas universidades cuáles son, y eh, pues desde nuestro punto de vista, para qué se prepara a la gente. Entonces, Néstor, por ahí arráncate con tu testimonio. Tú eres egresado del Politécnico, ¿no? Sí, yo soy orgulloso y me sale, me sale sangre su guinda, no roja. Guinda, yo desde de, del Politécnico, y sí, efectivamente, primero lo que tendríamos que responder, pues es básicamente el número uno, como bien lo dices, ¿por qué estudiar? Y ya que estamos en esto de por qué estudiar, pues cabe señalar que hoy en día hay mucho loquillo, mucho empresario por ahí, hasta el son socio de Salinas Pliego, salió a decir que no era necesario que fueras estudioso, que no estudiaras, que no te hicieras de tu maestría, que porque nada más ibas a ganar 50 mil pesos. <risa> No es necesario, aquí se los voy a decir, no es necesario que vayan a la escuela pensando en que eso va a dar el dineral, no es cierto. ¿Por qué? Porque la escuela es una formación, no es una inversión. Vamos a ver comerciales, vamos a ver, invierte en tu educación, invierte en tu preparación, invierte en... Sí. Todos los que les digan que estudiar es para ser esclavos, sí, efectivamente, vas a ser esclavo, de, lamentablemente, vas a ser esclavo de tu propia pasión, de algo que te encanta hacer, de algo que te gusta. Por eso muchas veces eh, la gente que luego dice, es que yo acabé de taxista, es porque muchas veces el, el mercado está tan saturado que es difícil que se pueda ejercer y no van logrando ejercer y se salen. Y a final de cuentas, pues no terminan esta de ejercer, de, am de amasar, de amalgamar bien todo el esfuerzo que se hizo de la escuela. Entonces, ahora viene, el, bien, continuando el tema, pues sí, o sea, estudias, porque al final de cuentas tú dices, híjole, yo sueño, como lo habíamos comentado aquí, yo sueño con ser astronauta, ¿qué estudio? Tienes que ser un fregón en las matemáticas, la física, el inglés, educación física, nadar, todo lo que vimos que es para ser un astronauta. Pero resulta que México no tiene una carrera espacial, un plan de hacer cosas del espacio, mandar gente al espacio y, pues, adiós, plan de astronauta. Si bien te va, acabarás dando clases de astronomía o leyendo los horóscopos en las revistas. Entonces, ¿qué, qué pasa con eso, no? Pues, acabé de taxista porque no hay dónde ejercer. Bueno, puede ser, sí, estamos en un país donde sí está en la fregada todo, pero... Porque si, pues entonces, ¿por qué estudiamos? No? ¿Por qué lo hacemos? Porque número uno, ir a la escuela, más que aprender el binomio, el binomio cuadrado perfecto, las tablas de multiplicar, las esdrújulas, las, este, no sé, todo lo que se aprenda en primaria y secundaria, es obtener disciplina, así de sencillo. Sí sé el conocimiento, el estrés que sienten los niños de pararse temprano y ahí van todos, babios, todos lamparosos de que se pararon temprano y no pueden con la materia y de repente pues los maestros también son humanos y si el chamaco les responde, pues obviamente se van a, ay no, no le puso una coma, tache, ya reprobado, ¿no? Entonces sí traen como ese estrés de, de estar en la escuela, pero a final de cuentas todo esto es es que en esta era suena horrible que alguien quiera competir y, y quiera ser el mejor. Pero así es, o sea, ir a la escuela es, yo quiero sacarme un 10, quiero competir, quiero ser el mejor y lo que voy a hacer es, voy a prenderme los libros como grabadora, aunque no sepa qué diga, y va y saca 10, y va y entrega las tareas, y va y entrega, y se forma la disciplina. Ya lo dicen los empresarios, es que nada más para ser empleado, para ser pobre. Sí, pero si también quisieran ser empresarios... Necesitan el conocimiento para vender lo que van a querer emprender. No van a emprender nada más así de la nada y pues, sin sabiendo qué, ¿no? Ahí tenemos sí. eh, cantidad de ejemplos ridículos para aventar para arriba. Entonces, sí necesitan el conocimiento que se va adquiriendo, pero lo que más se necesita o lo que más se obtiene, el mejor producto que podemos obtener desde el preescolar hasta el tercer año de secundaria es la disciplina. ¿Por qué? Porque sin esa disciplina, cuando tú llegues a buscar, a emprender, por ejemplo, quieres, ver, quieres ser el señor de los jugos, el señor de los jugos se tiene que parar a las 5 de la mañana para empezar a exprimir naranjas y empezar a vender los jugos a las 6, 7 de la mañana, que la gente que se va a trabajar. Imagínate a alguien que creció sin disciplina, alguien que no fue a la escuela y no tuvo esa disciplina, le va a valer. Ah, ya va a ir a las 10, 11 de la mañana con naranjas podridas, no va a estar vendiendo bien. Entonces... Si sí es básico, si sí es elemental que se vaya a la primaria, bueno al preescolar, a la primaria y a la secundaria. Si bien es cierto que los conocimientos que se van a obtener muchas veces son huecos, son sumamente huecos porque yo les puedo decir como egresado de ingeniería en computación y toda la carrera que llevé fue basada en ciencias físico-matemáticas, después de 20 años, casi 20 años que egresé. ...al día de hoy jamás en la vida he vuelto a resolver un binomio cuadrado perfecto... ...es más, me pone un binomio cuadrado perfecto y no podría distinguirlo de una ecuación de segundo grado... ...es más, todavía más sencillo, no puedo ni dividir de dos cifras... ...pero es que fue el conocimiento y fue la disciplina que obtuve durante todos esos años... ...y llegar al Politécnico y empezar a ver materias de programación de bases de datos... Eh, ...jalar un cable, enviar un mensaje a través de un convertidor analógico digital todo eso pues es cuando ya despierta no la motivación me gusta mucho esta carrera así me encanta lo que hago este y a final de cuentas pues resulta medio triste que hoy después de 20 años pues resulta que la carrera solamente es, es borrar actualizar y crear nuevos registros ahí de cosas que ni me importan pero pues ahí está la carrera no estoy programando en java en no sé cuántos lenguajes de programación y pues qué bonito se siente y además pues tengo la ventaja de estar sentado todo el día con aire acondicionado y ese tipo de cosas, un poquito más glamuroso, ¿no? Pero eso no hubiera no se hubiera logrado sin la disciplina, como bien dije, del de de primer año. Y al igual que tú, yo también cuando iba en, en la primaria, pues también en esa época mi mamá acababa de, de entrar a trabajar y tenía como un poder adquisitivo mediano y pues que dijo, ¿no? Primaria de paga, Colegio Nezahualcóyotl, ahí en Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Cómo lo odié? ¿Cómo odié esa escuela? Porque el, el Colegio Nezahualcóyotl y, y aprendí que muy lamentablemente, por muy privadas que sean las instituciones de primaria de educación básica, están bajo el régimen de la CEP. Sí, así como lo oímos, no es que sean muy superiores, no es que tengan mucha más información, nada. Viene el plan de estudios tal y como lo traza la SEP para todas las primarias, preescolares y secundarias. Así lo trazan. ¿Qué es lo que vende una eh, institución privada? Bueno, una institución privada vende el servicio. ¿Cuál es ese servicio? Pues estarle jalando la oreja al chamaco, ¿no? Y órale, y hazle, y, y, y este y el otro. Que son menos, ¿no? Pues mucho menos en los salones. Exacto, son menos alumnos. Máximo, llegarán a ser, que ¿25 en una primaria, en una primaria de gobierno, perdón, en una de primaria de gobierno, Dios mío, yo recuerdo cuando ya mi mamá cayó otra vez la parte económica para pasar a, a sexto año de primaria, pues dijo, no, ya no hay, vámonos a otra primaria y me cambió de una primaria, que eran 25, 28 chamacos a una primaria en sexto año donde había vatos de 18 años, <risa> terminando sexto año, de 18 años, chamacas de 15, y éramos 45, y yo me acuerdo porque como mi, mi apellido de Velázquez, pues es el, era, era de los últimos, yo era el número de lista 44, y después de mí seguía Zabaleta o Zabal, algo así con Z, y yo era el 44. Pues éramos 44 alumnos en, en el cuarto grupo del sexto año de la escuela primaria 5 de febrero, saludos a todos los que están por allá viéndonos desde Ciudad Mesa, oh. eh, atrás de la avenida Carmelo Pérez, y era una primaria en la tarde, vato... Y sí, como el meme ese de que los de la primaria de la mañana, y son puros niñitos así bien lindos, y los de la tarde, y cuates con tatuajes, todos malandros, maras, albatruchas, pues, no sé, y éramos cuatro grupos, cuatro grupos de 45 personas, de 45 chamacos. No sé cómo el profesor sacaba adelante una clase, ¿eh? pero eh, estudiando eso, pues me di cuenta que dices, bueno, es el mismo plan de estudios de la SEP ¿Por qué esta escuela cobra tanto? Ah, pues son menos alumnos. Número uno, son menos alumnos. Número dos, tiene más eh, servicio al cliente. Atención a los horarios, los maestros no faltan. Eh, ¿Qué otra cosa? Las aulas están limpias, tienen un conserje, tienen personal que se dedica ahí a las cuestiones eléctricas. Los, los baños sí tienen papel. Los baños tienen papel higiénico, que eso es una onda cultural que, que nos toca a nosotros. ¿eh? Eso, eso, como ciudadanos, pues somos nosotros los que tendríamos que ver que se conserve esa cultura, que si hay papel, vato, nomás úsalo para lo que es y ahí déjalo. Pero no, o sea, en los centros comerciales, en donde quiera que hacen, como el esfuerzo de dejar un rollo de papel higiénico, la gente se lo roba. ¿Por qué? O sea, ni siquiera dijeras tú del la o del cotonete o de cosa más, del más caro. No, el Charmin ya desapareció. El, el Charmin <ríe> ya no existe. Es del peor... <ríe> papel que puede existir, digo, para los espartanos, pues a lo mejor está muy bueno, ¿no? Prácticamente es una lija, pero no, o sea, es un papel horrible, entonces, pero eso nos toca a nosotros, hijo, eh, o sea, encomendarle a nuestros hijos, no te robes, usa lo que necesites y déjalo ahí, pero no, o sea, se siente feo. Más en esas etapas las travesuras, ¿no? Desperdiciar Exacto. y aventarlo. El... Desperdiciarlo, aventarlo como si fuera serpentina, pero eso es parte de los límites que como padres debemos nosotros de imponerle a nuestros hijos Y es que a final de cuentas estamos confundiendo educación con preparación académica La educación la damos los padres O sea, no robes, eso no es tuyo, deja, no lo toques eh, ¿Qué otra cosa? No pases por donde dice no pasar si ahí No respondas el... a los maestros No respondas <risas> a los maestros, córtate el cabello Porque ahorita también anda un loco ahí en TikTok Es que son tus derechos, ¿no? no son las reglas formativas que debes de seguir, de primer, primer año de primaria a tercer año de secundaria tiene que haber una disciplina y si la disciplina implica acicalarte, usar un uniforme, eh, bolear tus zapatos y cortarte el cabello, lo haces, ¿por qué? Porque es disciplina que te va a servir para los próximos años. Ahí tienes, cuando salen a la preparatoria, ahí los tienes haciendo el ridículo, que van todos eh, y, y reprueban 20, 30 materias los babosos, porque no pudieron seguir una disciplina básica, o sea, una disciplina elemental guiada, que es la primaria y la secundaria, porque ahí van los maestros ¿no? y estudia y esto y esto, pero cuando llegan a una preparatoria, en serio, los maestros, ellos llegan y dan su tema, ¿le entendieron? Sí, qué bueno, preguntas, nadie, no, Nada, todos le entendieron examen, pum, 30 reprobados y ya que reprobaron, ahora sí salen ahí al jardín y nomás están mosqueándose y asoleándose y prácticamente haciendo el ridículo y pueden por ejemplo los de la UNAM yo conozco cuántos que duraron ocho años en ese sistema así de preparatoria ¿y cuántas materias debes? 25 pero ya casi chipazo dos. <risa> en serio no puede ser, o sea, bueno eso vamos a seguir avanzando de presidente no vas a estar hablando el presidente fue en la universidad y además dedicó 14 años a seguir estudiando y a reforzar sus conocimientos, eso no es de, eh, no, como reprobaba, no, no, no él, eh, por eso es tan sabio como lo conocemos hoy en día eh, este, <risa> ah, bueno, eh, pero en fin estamos en el entendido que ya que sabemos para qué estudiamos no para, para primero, primer paso pues es la primaria el preescolar y la secundaria para obtener la disciplina y ya que obtuvimos la disciplina ahora sí vamos a, a tratar como de encaminarnos hacia lo que es nuestra vocación que es muy complicado porque aquí viene primera parte la, la motivación y dices bueno yo yo quiero estudiar este para ser piloto de carreras astronauta submarino no submarino <risa> Buso, Investigador submarino, buzo, algo así, biólogo marino que se sumerge en el mar, quiero estudiar para eso. ¿Dónde se estudia? Para eso ahora se necesita apoyo de la educación vocacional. Que no sé si recuerdas, pero estamos fritos en eso. O sea, no hay un orientador como tal que, que, que te lleve una excursión a una fábrica, que te lleve una excursión a, a un... Ahí donde se hagan cosas de software o cosas así hoy en día no las hay, lamentablemente los orientadores vocacionales pues son gente que compró su plaza de trabajo en la CEP y que no saben ni lo que están haciendo los ponen ahí a medio leer, a medio enseñarle a los chavos que existen ciertas ramas y que, pero no dan nada, o sea no, no, no, no cumplen su función, y esto sí es, se los digo, tengo dos hijos y dos hijos en, en, ed en edad de estar buscando su vocación y el supuesto orientador pues hace gala de llegar en estado de ebriedad, acoso, un montón de cosas. Entonces no es que digas tú, uy, qué bárbaro, qué, qué, qué bueno es el, este orientador, ¿no? Ese es el, mi hija mayor. Y luego el hijo, mi hijo menor, la orientadora, pues tiene mucho talento para Instagram, mucho talento para TikTok, para Facebook y tampoco les está dando una buena este, orientación vocacional. ¿No? Y ahí andan con que quiero que esto, que lo otro. Ah, bueno, entonces primero motívate a ver hacia qué carrera te vas, a, hacia qué rama del conocimiento te quieres enfocar. Y ya que te motivaste y estás súper motivado, pues ahora sí tomas la disciplina que aprendiste años anteriores y con eso sigues hasta que termines. Pero es complicadísimo porque pues todos vemos, ¿no? Siempre cuando, cuando son los cambios de año, cómo llegan a las licenciaturas, miles y miles de, de, de gente que quiere, que quiere ingresar a las licenciaturas del Politécnico, de la UNAM, y pues ya los que se quedan en la UAM son los que no se quedaron en el Politécnico, ni se van a la UAM. Entonces, este, pues, de modo, mí no vas o sea... a estar hablando. <risa> <risa> Tampoco si sí elegiste sí. la UAM de primera instancia. Sí, me fui, al, no, yo me fui directito a la UAM, dije, a la segura. ¿A yo fíjate que cuando, cuando empezaba dije, bueno, me gusta mucho esto de los dibujos pero en la UAM, pero me quedaba muy lejos la unidad de Azcapotzalco. Y dije, no, no estoy bien aquí en el Ecime Culhuacán, de, me quedaba a una hora y hasta Potalco me quedaba casi a tres dije, no, estoy bien aquí en Ecime Culhuacán, además tengo prácticamente pase directo desde el tengo pase ¿Cuál era tu, el... tu ruta de Chalco hasta donde fuera? <ríe> quedarás De Chalco ¿Sí? llegaba a Tlahuac y de Tlahuac más o menos 40 minutos de, de Chalco a Tlahuac son 20 minutos y de Tlahuac a la Ecime Culhuacán en aquel entonces era prácticamente 45 minutos media hora, cuando bien me iba era media hora el todo el eje, eje 3. 3 ¿no? Ajá, todo el eje 3 hasta llegar a Decime Culhuacán y ya. Y, y era una hora, o sea, pero había que salir a las 5 de la mañana para llegar 6 y cuarto, 6 y cuarto, sí, 6 y cuarto, porque todavía yo llegaba a desayunar a Decime Culhuacán los primeros dos años, porque la carrera duró 4 y medio, 4 y medio, así, 4, 9 semestres. Cuando ya pasé a cuarto semestre, dije, no, esto ya no es para mí, aparte necesito trabajar y no sé qué, y me cambié de, me cambié de turno, me cambié a la tarde, y en la tarde era de 3 de la tarde a 10 de la noche. Pues era más este, concha, pues ya me iba a trabajar por ahí, por Iztapalapa, por todas esas zonas donde trabajé en ese momento, y ya en la noche llegaba yo a las clases, y llegó el momento en el que me tocó trabajar con profesores que también daban clases en la universidad CNCI, en aquel entonces no era universidad. Eran profesores que daban clases en el CNCI o eran directores ya del CNSI de una unidad del CNCI, de la unidad observatorio de la Universidad de Iztapalapa, ya eran directores pero eran estudiantes todavía de los semestres de la carrera de Ingeniería en Computación. Saludos ahí al Gabriel y al César que también se han, este, es, han escuchado esto, al abuelo, al Esama, al Stevie, a todos ellos, saludos porque más o menos... Todos éramos igual y íbamos a dar clases a la Universidad de CNCI. Ahora, llevábamos como esa motivación, ¿no? Todos queremos programar, saber esto, la electrónica, picarle a la computadora y que haga cosas, etcétera, etcétera. Pero fue algo que fuimos descubriendo prácticamente como a golpes. Tuve compañeros que ni siquiera sabían como por qué estaban ahí. O sea, llegaron a preguntarle al profesor cómo manejar un Excel y no nos daban clases de Excel. O sea, que es algo como diferente que los servicios Que compañeros que conocí después Que eran del TEC de Monterrey A ellos sí les daban cárcel carce Cárcel, no, cárcel no Bueno, sí, no, por... a ellos sí les daban clases de Excel De lenguajes de programación específicos Cosa que en el Politécnico no pasa En el Politécnico es de, a ver Esta es una variable, este es esto, son de este tipo eh, Los lenguajes de programación son tal, tal, tal y tal Y aquí solamente tenemos C de Borland quien quiera puede ir a hacer la práctica Y la práctica me la entregan en, en aquel entonces Un disquete de tres y media pulgadas de alta densidad Y, y ahí tenías pues, Y no hay donde, ¿no? Y, y, y era complicado Ahora, ya que terminamos La parte anecdótica, ya que entendimos Que para esto se estudia Viene la parte difícil Es complicadísimo Colocarse en lo que estudiaste Es muy complicado, a menos que seas Petroquímico, petrolero eh, médico o alguno de estos trabajos que son prácticamente para héroes, o sea, bomberos, protección civil, eh, paramédicos, eh, no sé qué otro tipo de trabajos haya de este nivel, que, que, que prácticamente el, el mercado laboral los arranca, o sea, le, le superurge que haya este tipo de profesionistas. Pero si tú eres hoy en día licenciado en sistemas, eh, cualquier cosa que tenga que ver con sistemas, Mercadólogo. Mercadólogo, diseñador, mercadólogo, <ríe> diseñador gráfico, este, contador. Administrador de empresas. Administrador de empresas, eh, licenciado en negocios internacionales, lo que sea que eso signifique. Filosof, filosofía, perdón, iba a decir filósofo, porque pues, los <ríe> licenciados en filosofía. Olvídate de encontrar un área laboral este, prometedora y lucrativa. las, eh, Vamos está tan saturado que, que tiene tanta demanda que la oferta va a ser de, pues, ay, lo que quieras, o sea, no, te van a, no, te va, no va a haber un buen pago porque la oferta es, como son muchos, pues, siempre van a aceptar al que cobre menos. Y ese es el problema con las áreas laborales cuando eres profesionista. Por eso tienes al baboso ese de Ricardo Salinas Pliego burlándose de la gente que estudia determinada o tal carrera y termina cobrando poco. ¿Por qué? Porque ellos saben que pues como son muchos pueden agarrar a este, a este le ofrecen 50 mil, pero llega este más joven con mejor este, actitud. pues a ti te doy 35, ¿cómo ves? Y como vas empezando, pues di que te fue bien. Sí. Híjole, pues, órale. Y pues, ¿qué va a hacer el de tre... Sí, acepta el de 35, pudiendo ganar 50. Está bien los de 35, y ahí van a estar 5, 10 años ganando 35 mil pesos. Es horrible. Te está yendo muy arriba. Creo que cuando salen, el... los sueldos han de estar... Por abajo de los 10, si no me equivoco. Ah, bueno, sí, sí, eso sí. Ahí sí estoy. Yo, yo me acuerdo cuando, cuando salí de la universidad, eh, bueno, de la segunda universidad, porque estuve en la UAM y estuve en la Tecnológica de Nassau, En la segunda empecé ganando 7 mil pesos, ya con una licenciatura de técnico. Bueno, era técnico superior y después abrieron el programa para terminar la ingeniería licenciatura y ahí fui a terminar la, la ingeniería, entonces este ya sí. terminando eso, mi salario no, no superaba los 15 en ese momento. Sí, entonces. porque los primeros 5 o 10 años son horribles, o sea, llegas y, a ver, experiencia no tengo, ah, no, es que necesitamos que tengas 10 años de experiencia, vato, los lenguajes <ríe> de programación, el más viejo hay de tener 5, o sea, bueno, hace 10 años, no o sea, querían 10 años, en php y php tenía como seis años de, de existir no sean payasos por favor también mucha gente de recursos humanos nada más pasa las vacantes con lo que les con lo que sueña el gerente de sistemas que es lo que es lo que sueña así de que sepa tal por lo menos 20 lenguajes de programación y todos con certificación <risa> titulado que hable inglés que sepa photoshop que sepa no sé qué por favor o sea no estoy diciendo que no haya por ahí otro loquillo ninja que sepa de todo que bueno está bien pero que, que llegue así al mercado laboral, incluso es hasta riesgoso que mientras quiera lucir sus conocimientos y convertir este, cosas locas ahí, mezclar lenguajes de programación y que php.net y que ya va bin y no sé qué tantas cosas, te meta ahí un delete sin web y te borre la base de datos. O sea, yo lo viví, ¿no? Porque, bueno, yo sí borré una base de datos una vez sin querer, pero me lo ordenaron. Sin querer, queriendo. Pero fue por, por una orden. Pero sí tienes razón, sí es cierto, yo no, no este, pensé luego, luego en esa parte. Cuando recién eres egresado, los salarios son de, de, de una cosa horrible porque tienes que hacer experiencia y en el tienes que hacer experiencia... Yo recuerdo que sí tienes razón, o sea, ocho mil pesos en mi primer trabajo Y decía yo, ah, ya con esto me voy así, me voy a alcanzar para todo Y sorpresa, ¿no? No es cierto, ¿no? Y menos con una hija pequeña, o sea, estaba yo ahí de ocho mil pesos Y jala acá, estira acá, mejor, adiós, esto no es para mí No llego, y entonces emprendí por ahí del 2006 el camino solitario Emprendí comunicación web y hasta más o menos 2010 me fue súper uh, no Y ya después todos sabemos la historia, ya la he contado aquí Se siente muy feo, ¿verdad? se quebró <risa> comunicación web entonces, a final de cuentas, sí, es necesario para todo, para emprender, para si vas a hacer el empleo. Que nadie nos dice que las mismas ganas que le vas a echar en ser el mejor empleado, el mejor este, que esté en una empresa, en un mundo corporativo, toda esa fuerza que le inviertas y si se la inviertes afuera en el mundo empresarial, te puede ir un poquito mejor, pero es la misma energía que tienes que echarle así. Pero, por ejemplo... En un empleo pues muchas veces es más limitado y está limitado a que pues tienes que competir contra otros que están ahí, etcétera, etcétera. Ahora viene la otra parte. Ya sabemos que es para conseguir un trabajo que moderadamente te ayude con tus gastos, con la vida diaria, darte un lujo, que ir al cine. Todo eso es el trabajo. Qué bueno, sí, ofreces algo que sabes hacer, mano de obra, conocimiento, experiencia, lo, lo ofreces. Y a cambio de eso, obtienes una, una remuneración económica. Y hasta ahí dices que bueno, pero cómo, ¿cómo llegas a esto? ¿Cuáles son las opciones que en México tenemos? Ay, híjole, pues muy <risa> desafortunadamente y muy cuatroteramente, bueno, desde siempre, pues solamente hemos tenido la CEP, ¿no? La CEP es ese ente místico que está ahí arriba y que dice que educación pública para todos, y no sé qué, pero tiene las escuelas públicas hechas un bodrio. Tiene los planes de estudios de hace 500 años, una cosa ridícula en la que la SEP no se actualiza. Tenemos ahí a, a este espectro fantasmagórico que ha dominado a la SEP eh, durante cuántos años, no sé. Yo, desde que tengo memoria, he escuchado hablar del Baxter Gordillo, la líder sindical de la, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y no es otra cosa más que una mafia que ha acaparado y ha robado todos los recursos que la Secretaría de Educación Pública podría haber canalizado o que canalizó en algún momento porque la Secretaría de Educación Pública dice yo di esto para construir una escuela y va, si la escuela es una pinche palapa, o sea, en muy mal plan, ¿Qué, qué fue lo que hizo el sindicato, se robó y no, o sea, estuvo en la cárcel porque se robó las joyas y que tenía bolsas de no sé cuántos miles de pesos y de dónde salía eso, pues del dinero que se robaba de los presupuestos que la seba asignaba entonces lamentablemente, pues es lo que hay, y, y, y, ella, y la CEP es la que dice, tú quieres poner una primaria, una secundaria, aquí está el plan de estudios, y ese es el plan de estudios que tienen que seguir, y es lo que las primarias enseñan, sí, sí, sí, sí habrá sí, sí. primarias de, de paga muy, este, que te ofrezcan un servicio mejor, ¿no? El transporte escolar, la, el conserje, etcétera, etcétera, bla, bla, bla, un montón de cosas, un segundo, tercer idioma, actividad. Ah, pero de... todo cuesta adicional, ¿no? Todo es adicional, o sea, te cobran lo básico, ¿no? Y además, este, si quieres que tu niño, no sé qué deporte, golf, esgrima, equitación, pues todo eso sí, sí. lo tienes que pagar adicionalmente, cosa que, por ejemplo, dices, bueno, ¿cómo está la educación pública? A ver, comparas el plan de estudios y lo único que tiene de diferente la escuela de paga... Pues es el servicio, número uno, ya lo dije, el servicio, número dos, a lo mejor el segundo, tercer idioma, inglés, francés, este, esperanto, no sé qué otro idioma les puedan dar en una educación de paga. Y esta cosa que es reforzar la disciplina, esa disciplina que tanto trauma a los niños y tan horrible es hoy en día en el TikTok, ¿no? Que anda un loco por ahí que no se corten el cabello porque es su derecho. Y le puse, no, pues güey, si son reglas las tienes que seguir. Y si la escuela te pide que vayas desnudo, vas a seguir las reglas. Pues, la mente sí, o sea, tengo que cumplir las reglas de un lugar al que voy O sea, si, si tú vas a Sonora Grill y eres de este color No vas a esperar que te sienten en la zona de la terraza no Son sus reglas Ahora, en cuanto a primaria y secundaria Pues están sometidas a esta cosa, a, esta, a, esta, a estos planes de estudios de la SEP En preparatoria, como bien lo dices muchas veces se van canalizando respecto a las empresas de determinadas áreas. Aquí el problema no es que sea mejor la educación privada que la educación pública. Aquí lo que es mejor, por, por decirlo de una forma, es que una es una empresa y está, está enfocada a objetivos. Que los, ¿Cuáles son sus objetivos? Pues que todos sus chamacos saquen 10 a todos los chamacos les pone la disciplina les pone este el refuerzo a, a los valores a todo ese tipo de cosas y en la pública pues frank, francamente les vale gorro o sea profesores maestros si si hay un plantón ellos van al plantón y no les importa que los chamacos se queden sin clases a mí me tocó que aquí en Quintana Roo en tercer año el aquí pues cuando hay manifestaciones de Quintana Roo de maestros no el, la maestra decía voy a la marcha ¿Cuál marcha, maestra? Es que voy a ir a la marcha, ¿no? Y a las 8 de la mañana se iba, se salía de la clase y dejaba a los chamacos. Y la clase, ¿no? Pues bien, gracias. Hay que Dios los acompañe porque la maestra se fue a la marcha y, la, y, y veías a la maestra tomándose fotos en la playa para el Instagram. ¿Cuál y marcha? con el calor que hace allá, imagínate, no, ir pues, en una marcha. <risa> no, ya, pues, tal, no, O sea, era una cosa ridícula porque no les importa. Vamos. Todos sabemos que, que esas personas, todo, la mayoría, o sea, voy a decir un número 8 de cada 10, compran el pase para poder entrar a trabajar, le pagan a un líder sindical para que les dé la plaza de trabajo en las áreas donde viven o, o, y puedan trabajar. Eso está mal, eso es corrupción, desde luego, lo dirí, ya lo diría el presidente, eso es corrupción, súper corrupción, o sea, es ridículo. Yo conozco gente muy cercana que llegó a mi casa, ¿no? Es que tú de qué trabajas, ¿no? Híjole, no, es que ahorita no te hace 10, 5, 10 años, no 15 años. Llegaron a burlarse en mi casa, ¿no? Es que tú no tienes trabajo, ¿no? Lamentablemente no tengo un trabajo fijo, estoy emprendiendo yo solo. Mira, aquí están mis computadoras, estoy haciendo páginas de internet. Ah, es que yo acabo de ir a pagarle al líder sindical de la CEP 50 mil pesos para dar clases de educación física. Mm -hmm. y te enorgulleces de eso, de la corrupción que obviamente... Me imagino que terminaste bien una carrera para dar clases de educación física. Era lo mismo en, la, en las CFE, en las no, en Luz y Fuerza, ¿no? En Luz Acá y Fuerza, CFE, el IMSS, el ISTE, todos los que son una gran familia. O sea, en el IMSS, lo voy a decir, mi mamá trabajó en el IMSS casi toda mi edad, 40 años, se jubiló y, y le dijeron, ¿no? Que tu hijo no va a entrar al IMSS? Y yo, no, gracias, no, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. No, pues es que mira, tienes derecho... Derecho, entre comillas, a ir al edificio ahí en Tlanepantla, del edificio sindical del IMSS, y, con, y arreglar, hacer un arreglo para mm. que tu hijo entre ahí al, al área de intendencia o como camillero para que pueda entrar a trabajar. ¿Y cuánto cuesta? ¿70 mil pesos? Híjole, no. <risa> Yo no, ¿Cómo le llaman eso prácticas? ¿Nepotismo? Ne, sí, no. Es que no es nepotismo, porque el nepotismo ah. es directo. O sea, tú eres el director ahorita de determinada área y pones a tu hijo. Te heredo a mi hijo, ¿no? Pones a tu hermano, pones a tu cuate, porque pues, les tienes confianza, son de tu familia. Ni modo que pongas a alguien a quien no conozcas. Pones a, a quien sea, ¿no? Sin cobrarles nada. Pero Es la no, preferencia, ¿no? De, de alguna manera. Aquí lo que hacen es, como, como tú ya estás trabajando aquí en el sindicato, pues ya sabemos que puedes traer a tu hijo y no te va a costar 150 mil pesos la plaza, te va a costar 75 mil pesos, porque ya estás trabajando en el sindicato y has estado tantos años afiliado. Y así funciona, o sea, no estoy diciendo nada que no se sepa, todos así funciona el IMSS. La y con la 4T, ¿eh? Con 4T y todo, ¿eh? Eso sí es con 4T y todo. A menos que seas un especialista de muy alto nivel, un cardiólogo, un encéfalo, algo del cerebro muy... Neurólogo, muy, ¿no? Un neurólogo, eh, algo así muy que sea muy súper necesario. el IMSS, Llegas ahí a los sindicatos y ya ahí tienen como que su lista de, de especialistas que necesitan. Entonces, en ese caso, pues sí, qué bueno que alcanzaste a estudiar, pero necesitas cuatro o cinco maestrías para ese tipo de cosas y que te avalen instituciones muy muy de mucho muy de mucho muy alto prestigio pero más los médicos no que necesitan como 10 o 15 años adicionales para ser especialistas en para ser especialistas sí o sea porque salen primero de la licenciatura en medicina la primera parte porque los doctores no son doctores son licenciados son licenciados en medicina y esos ya pueden ejercer en el doctor simi en las farmacias del ahorro en los consultorios de apoyo de estas empresas si tienen la suerte de tener un familiar en el IMSS y los setenta y tantos mil pesos, terminan como médicos de consultorio. Igual. Muchos no quieren terminar ahí, a muchos no les gustan las condiciones de trabajo en el IMSS, consideran que es un salario bajo y van a hacer mal su chamba. Entonces la preparación académica pues termina valiendo gorro porque pues van a llegar tarde, no van a estar, no va a haber. O es nada más ya... su campo de batalla para aprenderle, ¿no? Porque ¿Ah? después de ahí cobran ya ya cobran bien en los privados. De ahí, exacto, o sea, y sí, eso sí tienes mucha razón, porque entran al IMSS a trabajar en masa, industrialmente, este, atendiendo a personas y, y super aprenden y de ahí ya se pasan. A mí me tocó con el Wichi cuando estaba recién nacido, tenía como 6, 7 meses. Después de haber nacido, tenía 6, 7 meses y empezó a presentar este, afecciones respiratorias muy graves, así de asma, faringitis, y se llegó el momento de que dije, yo ahora qué hago, no? ya estoy en el IMSS, súper creído que el IMSS es súper bueno que no sé qué, oiga, mire, que no sé qué y, y me decepcioné mucho, ¿no? porque los médicos llegaban tarde y dije, bueno, ¿y por qué no? me voy a ir a otro hospital, me voy a ir a un hospital de paga a ver, ahí está el seguro de gastos médicos mayores para el niño, pues no sé qué, vámonos al mincho hospital este, Ángeles a ver qué pasa, el tiempo de espera es ridículo, también te hacen esperar, yo pensé que pagando ya te pasaban no, por favor, espere casi media hora ¿Por qué? ¿Estamos pagando casi setenta y tantos mil pesos como para que me hagan esperar? Bueno, pasa el Wichi al médico y resulta que el médico era el mismo médico que lo había visto en el IMSS Y, hoy señor, ¿qué pasa? Pues es que fíjese que, pues acá vengo y ya me dijo, no, no es necesario O sea, si yo veo al niño allá en pediatría en el IMSS, pues es más tardado y si sí hay como más gente pero no venga, pues es prácticamente lo mismo. O sea, como que todavía le pegué tantito en esa parte ética de que sí dijo, pues, ¿por qué no? Porque ya me cayó que aquí soy un medicucho de consultorio y allá en el IMSS pues, soy el jefe de pediatría. Mejor me, no, ya no digo nada. Y sí, eso tienes razón. Van al IMSS, chambean, ahí aprenden, porque sí, o sea, la cantidad de gente que ven en, este, en especialistas, por ejemplo, los pediatras, pues es una cantidad ridícula y ya el mismo el mismo médico me decía mire vamos a necesitar que se traiga esto para las nebulizaciones porque aquí en el himno, no, no yo voy por la medicina y ahí me voy a ir por comprar las medicinas se las llevaba ahí al inm y atendía al chamaco y pues todavía hoy en día el güey corre y tantito se agita y no puede respirar pero se compuso salió a lo que voy es la parte de la pasión de este cuate combinado con su disciplina pues lo llevó a que estudiara esto ¿No? Entonces estudió la medicina, pues la pudo ejercer y la ejerce tan éticamente pues que le, me pudo decir esto, me pudo ayudar y el chamaco está sano. La parte importante aquí es que si tienen esa disciplina, si tienen esa pasión, pues la complementen con el conocimiento. Ya sea que quieran ejercer en el mercado laboral corporativo o quieran emprender eh, en solitario con sus cuates, pues lo van a lograr porque llevan el conocimiento no se hace nada sin conocimiento y, si lo, y, y es complicado darle la razón a quien diga es que de la nada, no, o sea tuviste que aprender de alguien, tuviste que tener un maestro tuviste que tener una guía que te ayudara para darle continuidad a toda esta este, cómo se llama pasión vocacional que tienes por querer trabajar mecánicos, herreros todos tienen como que el gusto por hacer las cosas y se tiene que aprender se tiene que complementar porque si nada más lo haces a la y se va la y si pégale, pues eh, estamos viviendo en México. Todos sabemos que el, ay ya nada más apriétale al llegue, ay pues ahí luego vemos, ay híjole es que es cumpleaños de, de Chochita y no sé qué y dejar las cosas a medias es lo que, pues sí, o sea, ya basta de que ay México es el mejor país, no, somos un pinche país que eh, si no tenemos la disciplina, si no tenemos... Esta forma de hacer bien las cosas, pues estamos en lo que estamos. queda lo que yo recuerdo? O sea, ya lo he contado aquí, que decían mis familiares? Ay, ya aunque sea termina la secundaria y métete de policía. Ya nomás métete de policía. por ¿Qué, ¿Qué hubiera sido? ¿no? ¿Un policía corrupto? ¿Un mal policía? No, o sea... El comandante Velázquez. El comandante Velázquez. <risa> no. Francesco, por favor continúe con su <risa> segmento porque... Pues ya dijimos para qué sirve la educación, ya dijimos para qué es importante, pero quiero que coopere con su siguiente parte del segmento. Es cuatro, comandante. Pues ahí está, amigos. Es, un, es por demás importante también entender que eh, evidentemente las... ya hablando a nivel superior a las universidades, por lo menos, eh, Tec de Monterrey, que eh, todas esas que ya no se me ocurren un poco más caras porque realmente... Creo que ya VM se volvió un poco más accesible, Unitec, eh, TecMilenio, que son entre prepa y universidad, tienen esos dos eh, campos. A, a hoy, hoy día, para un segmento de la población, digamos, clase mediera, que se da ciertos, eh, ciertas posiciones de poder eh, pagar estas colegiaturas mensuales e incluso la... Todo el tema de los libros y el menaje que se requiere para estar en una escuela, llámese cuadernos, eh, computadoras, una laptop, ya es de cajón tener todo esto, versus eh, universidades públicas. ¿Qué va a pasar? Pues realmente TEC de Monterrey tiene una visión de preparar a su gente para ser los líderes del mañana, ¿no? Ahí está el eslogan. Realmente sí son las personas que el DRH va a ir a preferir poner como jefe antes que a, un, a una persona que salió de una escuela pública, ¿no? Llámese UNAM, eh, Politécnico, UAM, que son como las más comunes, o esta cosa que se llama UACM, que es la Universidad de, de la Ciudad de México. Eh, también ya están en, en el mercado, muchas universidades de los estados, las tecnológicas, que ha sido un plan que se implementó por allá desde Salinas, me parece, ¿no? Empezó con esos eh, tipos de universidades que eran ya más específicas para gente que tenía que prepararse eh, para meterle, como decimos en el argot, manos a los fierros, ¿no? Directamente al campo laboral eh, y especializarse en, en, en temas más técnicos, eh, es, es muy notable, no se dice, pero está implícitamente en la educación que hoy tenemos en México, que este perfil que trata de tener las universidades públicas, pues sí, simplemente eh, va a ser para que seamos fuerza laboral que apoya a estos líderes de las escuelas eh, privadas, ¿no? de escuelas eh, particulares obviamente por los precios que pagan en colegiaturas, yo estaré muy decepcionado si mi hijo que estudió en el TEC de Monterrey terminara con las mismas oportunidades laborales que una persona que estudió en una escuela pública, ¿no? No, pues Entonces, sorpresa, ¿Sí lo hay. <risa> ah, la, sí la, sí lo hay, la, está ¿sí lo Néstor, hay? <risa> sí, la gente, aquí viene la otra parte, si no son hijos de una empresa, y que, ay papi, ponme de director en la empresa, papi, déjame otra empresa, si no son de ese tipo si son este del tipo que les gusta hacer las cosas por su propia cuenta y no sé qué déjenme decirles que van a venir a competir al mercado laboral tal cual sí o sea yo yo tengo una anécdota trabajé con una persona de, de, egresada del Tec de Monterrey y pues el típico guaysican que aduanas oh, bueno, sí güey o sea tuve cuatro semestres de liderazgo y no sé qué y, y, y nos repateábamos mutuamente porque el este cuate había estudiado en el TEC de Monterrey al parejo, o sea, teníamos la misma edad, tenemos mismo todo, somos buenos co compañeros, llegamos a ser amigos, de que yo fui al cuantizo de sus hijos, conocí a mis hijos, echábamos relajo los fines de semana, o sea, fue una amistad muy sólida después de unos pequeños este, inicios con el izquierdo. Arañazos. Arañazo. Entonces, pues sí, nos, este, después ya dijimos, no, pues es que hacemos muy buen complemento. Y sí, como lo dices, o sea, si tú pagas esas cantidades de dinero, mal harían... ...en no ofrecerles un servicio... Pues, ...objetivo a lo que van... ...¿no? Este cuate yo lo conocí... ...allá por el 2011... ...2013, no, 2013... ...más o menos 2013... ...y este cuate venía del TEC de Monterrey... ...y yo vengo a ser el jefe que nos dice, ...ah, qué bueno, ya es el jefe tú, como decimos aquí... ...ya es el jefe tú, a mí no me importa, ¿no? ¿Cuál era la diferencia? Mientras en el Politécnico en primer semestre... ...yo estudiaba Introducción a la Programación... ...con C de Borland, Computadoras... ...de 10 años antes... O sea, les estoy hablando que yo entré a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional en el año 1999, pues este cuate también empezaba, ¿no? Pero las computadoras que teníamos ahí eran de 1996, o sea, viejísimas, Cuatro o cinco años para lo que era el año en curso. Computadoras con disquetes de cinco pulgadas y un cuarto, o sea, computadoras viejísimas. Una cosa ridícula en la SIME y no había como un área de programación como tal, este, pues ya sólida, el, el profesor que nos daba introducción a la programación era un ingeniero electrónico y le costaba mucho trabajo traducir los códigos, etcétera, etcétera, cosas que pues lamentablemente se normalizan en el Politécnico, que llegue un cuate que trabaja en otra cosa y te dé clases de otra cosa y es medio raro porque conforme va el semestre avanzando, pues te pregunta cosas que nada tienen que ver con otra cosa y el reprobadero el primer semestre. Pero si le agarras la onda, lo que te enseña, llegas al examen, y sobrevives. O sea, aquí estamos. ¿no? Entonces, en aquel entonces, el profe llegaba y, y ah, miren, este, existen estas variables, se hacen así, esto es un for, esto es un... Este, la práctica es que me entreguen una calculadora, un programa que pida al usuario, números y resta, sume y multiplique y háganlo como quieran, es para el viernes, madre mía, y, y, pero no nos enseñó, pues no, así es el Politécnico, el Politécnico llega, te da las bases, te explica, te dice dónde está lo que tienes que hacer, hazlo, cosa que por ejemplo en el tec de Monterrey este cuate decía que decía no, o sea, llegábamos con una laptop de aquellos años, abríamos, el profesor nos explicaba en un proyector Zotea, color bien bonito, alta densidad, y hacía el programa, el profesor en pantalla, y nosotros lo íbamos bajando a través de la red del TEC, íbamos nosotros aprendiendo, pues qué buena onda. Digo, ¿no? Y luego, y no, pero pues obviamente este yo, es el día que yo no, yo no he tirado una línea de código desde esos primeros, digo, pues entonces no sabes. Y no era que no supiera, era que tenía como el, la parte teórica para poder decir, haz esto de esta forma, hazlo de esta otra forma. ¿En dónde viene la diferencia? Mientras este cuate pasaba las de Caín en, pro, en cursos de programación, en matemáticas discretas, en álgebra superior y esas cosas, pues había un antitec de Monterrey, había un Néstor Velázquez en el Politécnico, que sacaba 8, nueve en álgebra básica, 10 en lenguajes de programación, ...y reprobaba las materias de filosofía, redacción, eh, ingeniería y sociedad... ...y todo lo que tuviera que ver con ciencias sociales, li liderazgo... ...y no sé qué tantas payasadas de clases, porque pues eso no... ...eso qué, okay, ¿no? Pero en el Politécnico no había un servicio... ...no hay un servicio al cliente que te diga, no, mira, entra a estas clases... ...pásalas, etcétera, etcétera, y en el Tecnológico de Monterrey... sí hay un servicio al cliente que te dice, entra a esta clase... Por favor, continúas, te falta esta materia, te falta esto, te falta lo otro, completa tus créditos. Y mientras Néstor Velázquez reprobaba ingeniería y sociedad, liderazgo y redacción, filosofía y todas esas cosas, este cuate pues, pasaba esas materias y fue adquiriendo habilidades que al ingeniero del Politécnico le hacen mucha falta. El ingeniero del Politécnico va a llegar y va a decir, sí, se hace así, se hace así, no sé qué, pero no Y a la gente que tenga contacto con un ingeniero del Politécnico, pues va de, a decir, es que son muy groseros, es que no tienen tacto, es que no pueden, no son humanos, prácticamente no son humanos. Porque esas partes quedan fuera, incluso por el mismo Politécnico. O sea, mientras yo llevaba una materia que abarcaba tres, cuatro rubros, pues este cuate llevaba cuatro materias distintas, ¿no? De sociedades, de entorno socioeconómico de México y no sé qué tanta cosa que para un ingeniero y nosotros, y cualquier ingeniero contemporáneo lo va a decir. O pues esas pinches materias, ¿qué? Lo chido son las matemáticas, eh, aplicar las matemáticas y lo que es tu carrera. Ya esas pásalas con seis y olvídate. Pero en la carrera de este cuate, que es Ingeniería en Sistemas igual, sin ninguna aplicación, pues este cuate llevaba al mismo tiempo al parejo, mientras yo llevaba matemáticas, no sé qué, y cursos de programación de introducción. Este cuate también llevaba paquetería Office, Microsoft User Experience. ¿Qué quiere decir esto? Que aprendió a manejar Excel, Word, PowerPoint. No porque yo diga que necesites un profesor para eso. No lo necesitas. Cuando quieres aprender Word, agárralo y empieza a ponerle. Este, ahí al Word, al Excel, pero este cuate lo sabía hacer, entonces cuando empezamos a trabajar, el complemento era, éramos una fuerza imparable, porque este cuate, yo voy a la junta, yo voy a la junta, tú quédate a programar, vientos, vas, a ver, ¿qué pidió el cliente? No, pues pidió, este, una programación así asado y que todo sea yo me encargo, ¿en qué lenguaje? No, pues en el que, no, no hay problema, sale, sobres, el más barato, PHP, inver, invertimos al mínimo, mínimo tiempo, sí. Iba, entregaba las juntas, este cuate iba de su corbata, su, su, su imagen, que es la que vendía, que yo creo que en alguno de los cursos aprendió eso, y nos iba súper bien, porque este cuate tenía ese plus, que si este cuate se ha querido poner a programar, le va de la patada, no podía, no, no, no tenía ni la paciencia, ni la vocación de agarrar un if, un for, un while, porque no, o sea, aunque él sabía, y él me decía, teóricamente, los textos tal cual, así de, un foro es un ciclo. De... Sí, güey, habla <risas> como la que estamos necesitando. No, obviamente, para eso estás tú. Ah, ah ¿verdad? Y, y, y, y este cuate, pues íbamos, íbamos al parejo, ¿no? O sea, él iba a las juntas, él lidiaba con el cliente, él lidiaba con la parte corporativa que a los ingenieros por lo regular nos choca y la parte de hacer las cosas yo las entregaba. Digo, en algún momento ya le dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero trabajar en esta madre. No, en realidad me corrieron. En realidad me corrieron a mí. Pero, y él La se versión quedó. corta es me corrieron. La versión real y corta es me corrieron. dice que no Y le, fue, le ha ido muy bien. Está en esta empresa de celulares y todo eso. Y le va muy bien. Y pues qué bueno. Porque a final de cuentas era encontrar un complemento. Y sí. O sea, las universidades privadas. Tech de Monterrey, Anahuac. Eh, Udla y todas esas van a ofrecer este plus, además del conocimiento enfocado a determinadas áreas, por ejemplo, acá en Tecnológico de, de Monterrey ofrece turismo, licenciación en turismo, administración turística y no sé qué tantas locos, locuras, porque pues aquí los hoteles de Quintana Roo, los hoteles de Cancún, pues, necesitan ese tipo de, de, de, preados, perfil. de perfiles y sí, necesariamente, como dices tú, no es que no se vayan a, van a salir a darse en la torre, no solo con los de su generación, de su escuela sino con los que salen de su generación, de otras escuelas. Y a como ha ido creciendo el mercado de universidades, hoy en día está la um, universidad, aquí hay una universidad, que, Humanitas, universidad, unos nombres bien raros que están saliendo, universidad Vizcaya, universidad de la Riviera Maya, universidad UNID, UNIDI, UNIDI, UNID la UNID con D, la UNID, y entonces todo ese mercado que salga más el... el la, la fama o el prestigio que tengan los egresados del Politécnico de la UNAM y de la UAM, pues todos van a terminar encontrándose en algún momento y está mal que lo veamos, ah, es que porque son del TEC, no, sé". no, o sea, van a saber la teoría muy bien, sí, porque a final de cuentas para eso pagaron, para que les dieran el servicio de aprender esa parte, y van a saber aplicar cosas que muchos de nosotros no vamos a saber. No estoy diciendo que todos los del tecnológico de Monterrey salgan y no sepan hacer las cosas. Habrá quien sí sepa programar, habrá quien sí sepa agarrar un cable, lo que sea. Muy bien, qué bueno, me da mucho gusto que lo sepan hacer. Pero de 10, uno va a ser el que lo sepa hacer bien. Otro va a ser el que lo haga ahí más o menos con la teoría. Y se quiera más inmiscuir en la parte administrativa. Pero los otros 7 son los que van a estar más enfocados a la parte de yo quiero dirigir, porque pues obviamente mi papi y me, me mandó a esta universidad para que yo fuera el jefe. Ah, bueno, entonces vas a ser el jefe tú. Pero sí es interesante que esa parte la contemplen. O sea, si ahorita están por, este, ansiosos de que ya les digan licenciados, si y están en estas escuelas, contemplen que su fuerte, su fuerte realmente es el servicio que les dieron para tener estas materias adicionales que las universidades las tienen, las universidades públicas las tienen de forma muy, muy escueta, muy ambigua, muy desechable incluso yo recuerdo que ya para el sexto semestre de, la, de mi carrera en ingeniería y sociedad el mismo profesor llegó y dijo este nada más les voy a hacer un examen eh, estudien esta hora ¿Qué dijo que estudiáramos el entorno social y que quién era el presidente y que Cosas así bien vagas. Llegamos al examen y todos sacaron 10. Bueno, yo no llegué al examen ese día. Estaba yo comiendo. <risa> Dije, no, yo a pasar a comer. No llegué y lo reprobé y me tuve que ir a Extraordinario. Y pues, en Extraordinario lo pasé. ¿no? Estabas Entonces... con una morrita seguro. Ah, o no quién sabe. Ah, ya tienes que recordar. Creo que sí. <risa> pues sí, fueron unos años muy locos. Esos finales de los 90 principios del 2001. Y ya hasta el 2003 sí, hasta el 2000, 2000, yo egresé en el 2004 entonces sí fue así de, ah sí y, y no, espero que no, porque quiero hacer memoria, pues no, no, no, no era mi esposa sí. <risa> no, todavía no <risa> entonces toda esa parte, pues, de, se da al debate, si es mejor una universidad pública o una universidad privada, es mejor porque pagas más, o es mejor porque te haces y, y aquí la parte de la respuesta viene siendo muy sencilla, la escuela, el pago, las tarifas, el edificio, el escudo de determinada escuela, no hace al alumno, el alumno llega, el alumno llega y se parte la, todos los días, aprende, pone atención, eh, ve las cosas, eh, a todo eso súmale, que a lo mejor le hacen bullying, tiene que recorrer una hora de su casa a la escuela, tiene que pasar hambre, frío, calor, llueve, lo que sea, y aún así va a la escuela. Entonces, no es la escuela. Digo, obviamente no es el mismo sufrimiento el que va en Metro, de, de Pantitlán a Politécnico, o de Pantitlán a la UNAM, no es el mismo sufrimiento el que va en Metro, que el que va a llegar en un BMW, ¿no? Al TEC de Monterrey. Obviamente el otro va a sufrir porque va a ir en el tráfico, eh, ya no le alcanzó la gasolina para seguir teniendo el aire acondicionado. Eh, el BMW uno trae bocinas Bosé y trae bocinas Harman Kardon, pues claro que va a pasarla muy mal también esta pobre persona, ¿no? Pero a, a final de cuentas, cuando llegas a la escuela y cumples la disciplina, sacas las calificaciones, obtienes los resultados, pues el que lo hizo no fue la escuela fuiste tú el que se fletó a ponerle atención, incluso si, si estuvieras en cursos de aprender a hacer cosas de plastilina y cosas así, por muy chafa, por muy sencillo que lo veamos, se requiere una disciplina, se requiere trabajo, se requiere estar ahí al pie del cañón en todo esto, porque es, son cosas que, que lo hace cada quien, es individual y va y obtiene las calificaciones y trabaja y todo eso, y y no es por la escuela, la escuela te va a medio empujar un poquito más, en el caso de las privadas, te va a medio apretar un poco más la disciplina, en el Politécnico, en la UNAM, tienes muchas más distracciones que tenemos, o sea, pues sí, o sea, hay muchas más, muchos más factores de distracción por la sociedad, por ti mismo, que la fiesta, que la pachanga, que las, las morras, o sea, es un desfile in, incontrolable de distractores, y sí o sea vas a llegar y, y que va a estar el cuate ahí con el con el porro y pues, sí o sea no vas a decir este que no que no hay ese tipo de situaciones y más en la UNAM no o sea <ríe> que estén además, ahí chequeando además de eso, es lo que mencionas de las sí es yo cosa, creo que también tendrías que rescatar todo, en, en tanto públicas y privadas, tendríamos que rescatar ahí las relaciones sociales que haces. ¿no? Que te es amigo del dueño de tal empresa, ya te dieron una gerencia también por ahí. Y de Eso este es... lado también en lo público también te ayuda, ¿no? En, en ocasiones eh, esas redes de, de personas que formas. Es complicado decir que es